Quiero darle las gracias a los presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama porque ellos respondieron a los reclamos y a las exigencias de nuestro pueblo y conmutaron las sentencias de todos nuestros presos, presas políticos, políticas.